And now, live and ride, show you stuff. For me, wanna show you something. Hey, wanna come, but no see the form. I let you feel. Miss, spin it round, round, like a roll, like a costa. All the copa, that you have to take. I let you feel. Miss, spin it round, round, like a roll, like a costa la acá, la que costa. Espera, la que rola costa. Legal acá, la que costa. Espera, la que costa. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Noelia y hoy día vamos a estar reaccionando a Formix, la nueva canción Jenny. Ya. Y creo que es por una canción conocida ya en Tailandia. Entonces ellos van a tener su propia versión. Eh, es más o menos eso. Así que espero que les guste mi reacción. Muchas gracias por estar en mi canal. Y les invito a que reaccionen mis otras canciones que tengo. <risa> otras reacciones. de eh, Deformings. Atlas. En Hypen. Eh, voy a reaccionar a diferentes pues, grupos, así que espero que les guste y también recibo comentarios. Así que ok, empecemos. Va. Uh. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Estoy estoy nerviosa por eso. Por eso me pasó esto. Por favor, no me bloqueen el video. Ay, Dios. Este es muy... Ok. ¡Oh! ¡No me digas! ¡Ay, no! El, el que te cumple los deseos. Ok, ok. ¡Ay, qué hermoso! Espérate, espérate. ya empezaron así miren esos looks oh my god okay. ay el spoiler que hicieron el el live en facebook sobre esa marca de deportiva <ríe> Y tenían las manos con tatuajes aquí <música> Nicha <música> genija, genija. Ok, no, pero yo pensaba O sea, yo no sabía de esta canción que era conocido por ellos, así que o sea, por Tailandia, pero es otro otro otro otro estilo, no sé o sea, no sé cómo explicarlo Okay, okay, creo Oh my god <tose> <sí. tose> Oh, en lo que necesito destacar aquí en este video es que No era necesario que lo pongan auto -tú, Que distorsionen tanto la voz cuando ustedes ven que ellos cantan bien, o sea, no es necesario. O okay, sea, ya estamos acostumbrados con su propia voz. No distorsionen, por favor. Okay. Esta canción es como muy hindú, lo siento así. Oh. Shakira te salió competencia. Uy, <ríe> okay. uh, miren esos outfits. No sé, es que como que se siente muy corta la canción <risa> Eso es lo que yo sentí, no sé No sé, necesitamos más de ellos Más de ellos necesitamos Chiniga <risa> Chiniga Chiniga Chiniga Oh my god, ok Eso es todo por esta reacción, en serio me sorprendió porque pensaba que iba a ser así como un tipo de estilo rollercoaster pero es diferente al ritmo así que hay que seguir en este grupo porque cada vez nos sorprende más o sea todas las canciones de 4 a mí me encantan así que por favor apoyen si es que son nuevos unis en su canal, <ríe> los invito a que vean su canal si es que no han visto, también tienen documentales y así que cuentan su historia, cómo han podido eh, lograr llegar hasta donde están y obviamente están ahora en Estados Unidos, <ríe> ok, ok, espero que les guste y nos vemos en el próximo video, por favor comentar, darle like, suscribirse si es que todavía no están suscrito a mi canal y muchas gracias.